In immigration news, a group of children and teenagers who've been separated from their parents for years as a result of U.S. deportation policies are planning to travel to the border in Texas in early September to reunite with their deported parents and demand immigration authorities allow their parents to return to the United States. These are two members of the group, Movement of Migrant Women and Their Families, Guadalupe and Miguel Angel Gonzalez. A brother and sister who are planning to travel to Texas to reunite with their mother, who was deported to Mexico. Movimiento consiste más que nada en juntar a las familias que nos regresan los que nos pertenece Ahora sí que no estoy robándole a nadie. Ni más exijo lo que es mío, lo que por derechos me dio a mi mamá. Vamos a cruzar la frontera y regresar con nuestros familiares porque ahora sí que exigimos que nos regresen, que le den permiso pasar. Nosotros, algunos jóvenes con derecho y papeles, o sea nosotros que nacimos en Estados Unidos, vamos a ir a, directamente a Texas, a la frontera, para, para poder ir a exigir a nuestros padres, las personas que tenemos allá, ya que la verdad no se siente bonito estar un, sin un padre o una madre.